Bueno, buenas tardes o buen día, depende de dónde me están escuchando, perdonen que uso máscara, pero hay gente que ha venido a verme uh, y este, las medidas sanitarias son muy, pero muy importantes, así que por favor traten de respetarlas, no traten, respétenlas, porque... Eh, o sea, a mí no me va a pasar nada y no, usted no pero por ahí yo tengo una colega que llegó el coronavirus a la casa y murió a su mamá así que seamos más reflexivos por favor en ese tema hoy le voy a hablar del la el panel de visualización el panel de visualización consiste en usted se va a hacer como una cartulina Va a tomar una revista y va a ver las cosas que le gustan y las va a ir poniendo. Un auto, una casa, un bebé, una relación amorosa, dinero. Todo eso lo va a ir pegando como si fuera un collage. Yo soy de pensar que las visualizaciones tienen que estar por todas partes en la casa o al menos tres, tres lugares, ¿no? Bueno, mi mentor decía que tenía que ser una sola vez, Yo, porque una vez que usted la ve, sin querer se sumerge a esa idea de que está viviendo eso, ¿no? Una casa preciosa, un auto precioso, un marido precioso, eh, un trabajo divino, muy rentable, un bebé, eh, todo ordenado, la vida ordenada, todo se adentra, aunque sea lo que, el tiempo que se adentra, esa, eh, el adentrarse es una eh, vibración. Primero emite un pensamiento y después se adentra. Cuando se adentra ya está vibrando y como vibramos en forma circular hacia el universo, este, me parece súper, súper importante que este podamos eh, cuantos más veces podamos experimentar, claro, uno trabaja, va al banco, va, es, es maestra está de, de ama de casa, hay lugares donde no puede, pero hay lugares donde, por ejemplo, la computadora, usted lo tiene acá, y cuando la abre, por ahí si va al banco, póngale, abre la mira, simplemente, y ya, ¿no? esto es lo que yo logré con la ley de atracción. Esto me pertenece. Presente continuo. Esto es mío. No esto va a ser, ¿eh? No, no, no. Esto es hoy. Esto atraje. Entonces estoy tan feliz y agradecida porque atraje esta realidad a mi vida. Y que y agradezca el bebé que tuvo, el marido que conoció. El, el, la familia hermosa que tiene, agradezca el hogar si quiere, el auto, el dinero, eh, el trabajar pocas horas y ganar mucho, pero tiene que ser este muy preciso y muy exacto, no se olvide de Napoleón Hill. Eh, tiene que ser preciso y exacto su pensamiento y tienen que ser precisos y exactos si usted puede hacer es que sus sensaciones táctiles, olfativas, gustativas, trabajen a su favor. Las gustativas y olfativas es más difícil, pero las táctiles, o sea, si usted este, ve el panel de, con, de, de, con, de... por eso se dice agarrar un dinero, tocalo y olelo. por eso se dice, porque la sensación táctil atrae más rápido. Pero ahí usted puede tocar el panel de control, Puede tocar y siente que está tocando el auto. Puede acariciar, le ve si quiere, si no lo quiere. No lo acaricia. Con esto son, no, son ideas mías, ¿no? Yo sugiero. Lo importante acá es la gratitud. Hace días atrás, este, yo tengo un problema con mi notebook porque todo le digo que sí, entonces me baja todo, ¿no? entonces me dejan virus. Bueno, entonces yo lo que hacía era decirle, sos una chica mala, te estás portando mal, no me gusta, no te estás portando. Y en un momento empecé a decirle, yo te amo, porque lo dice el jopo, no, no dice, ustedes díganle al conflicto, te amo, gracias por presentarte en mi vida, porque permitís que yo limpie mis ideas erróneas, o programas dolorosos que tengo grabados en mi subconsciente, entonces y ahora te dejo ir, dijo. Yo le dije a la, a la notebook varias veces, te amo, te voy a llamar Luz, porque es una alegría tenerte en mi vida, gracias por estar, gracias por muchas veces funcionar bien. Y a esa computadora le habían puesto un Windows 11 Hace un par de meses Que lo único que hizo fue trabármela No podía funcionar con ese Windows 11 Si va lento ese Es la que estoy grabando, es esta Es una Levo Novo. Iba lenta, iba lenta y Llego pero Con el Windows 11 Entonces ese día lo que hice es resetear la fábrica Otra vez la Resetea la fábrica a cada rato con el Windows 11, porque iba muy lenta. Y cuando termina de resetearse, estaba conectada a los parlantes, porque había estado escuchando música, en voz fuerte me dice, hola, soy Cortana, ¿puedo hacer algo por ti? No sé si conocen a Cortana, está acá en el margen inferior izquierdo, es una voz de una mujer que trata de asistir, ayudar, colaborar, en la web al paciente que necesite buscar algo, la persona que necesite buscar algo. A mí me parece piola. Eh, lo que pasa es que no está en este país, entonces si usted eh, quiere tener a Cortana tiene que estar en México y entonces tiene que figurar que su país es, el es México, para que Cortana le conteste. Si no, le va a decir, no estoy pudiendo escuchar tu voz comento que en una oportunidad a una colega mía le dijo Cortana, me quiero casar con vos estamos cansadas, habíamos hecho siete guardias estábamos extenuadas yo dije, sí, esta loca, mira lo que le dice esta mujer y Cortana le dice, no se puede porque hay una pantalla virtual entre tú y yo y yo no soy un ser humano yo no pensé que la habían programado para tanto pensé que nos iba a mandar a un sitio web como hace siempre cuando no sabe qué contestar pero sí, cuenta chistes muy malos, muy malos Cortana, pero al menos es, es, es alegre. La que tengo en el celular que es Siri, es amargo. Le, le digo, hola Siri, ¿cómo estás? Eh, hey, acá andamos, ¿qué va a hacer? ¿Y cómo te van las cosas ahí? ¿Cómo se puede? Pero, che, no Cortana es alegre. Caterna le dice, muy bien, muy bien, ¿usted cómo le va? ¿Qué va a hacer en el día? en qué la puedo ayudar, en qué la puedo. Al que le interesa, yo generalmente la, la desconecto porque eh, por una cuestión de practicidad en cuanto a las actividades que yo llevo adelante. Eh, bueno, para concluir le quiero decir que ayer, de ayer, grabé un vivo sobre patologías psiquiátricas, el ABC. O sea que es una persona que está enferma psiquiátrica, que es una persona que no está, en, no se considera enferma psiquiátrica. Y después hablé cómo afecta la, la ley de la atracción en las enfermas psiquiátricas y en los no psiquiátricos. con el mentalismo no me puedo meter mucho porque yo no creo mucho. Si quieren les cuento he leído papiros muchísimos, pero como no creo mucho en lo que sea mentalismo creo más en la física porque yo soy científica y vi que tuve 19 visualizaciones a ver ustedes tienen enfrente a una doctora que se ha recibido eh, bien hace 30 años que hace 25 que estudia la ley de la atracción y el joponopono también el mentalismo que hace 25 que estudia por supuesto la, la medicina psiquiátrica pacientes psiquiátricos, no psiquiátricos neuróticos, no neuróticos me pareció que la elección del público por ahí no sabían de qué se trataba no sé por ahí yo toque un botón si toqué un botón errado les pido por favor coméntenme coméntenme porque ni siquiera me comentan yo no sé por qué coméntenme mira tocaste este botón por eso no te pudieron no te pudieron avisar de algo o no sé si hace así lo estás haciendo mal pero no puedo creer que 19 personas les interese saber si eh, su hijo es si su hijo es esquizogénico es adicto y le interesa saber si cómo se afecta un señor que tiene dos millones de suscriptores. dos millones de suscriptores. De paso está dicho que YouTube, por favor, se pueden prestar atención a las suscripciones, porque a veces me marcan 40, a veces me marcan 30. Eh, sube, baja, no, no, creo que debe haber una confusión. Oh, creo que yo debo apretar un botón que no corresponda. Entonces, cuando aprieto el botón, hago esto, ¿no? Que la, las cosas eh, se crucen y me esté manejando mal. Por el momento parece que me estoy pasando, manejando bastante mal. Este, avisé un vivo para ayer, pero me decepcionó enormemente lo, las visualizaciones. Yo no esperaba 8 millones de argentinos, ¿eh? Pero esperaba gente que le interese o, o gente que me publique. No podrías hablarme de demencia senil que tiene mi abuelita nadie me escribe, nadie me notifica nada así que bueno, estaría bueno que eso se reactive pero a lo mejor soy yo que estoy tocando cosas que inhibiendo inhibiendo todo esto de eh, de que me comenten, vio que hay un sector que dicen no se puede comentar y si usted quiere lo frena bueno, le voy a comentar que para dentro de unos meses, en pocos meses me trajeron, y yo ya la tenía, una matista de un lugar muy especial, que está bañada en plata. La pueden ver, es preciosa, pero yo tengo una exactamente igual. La matista lo que hace es quitar todo lo negativo, quita todo lo negativo. Las piedras vibran, y vibran en positivo o en negativo. La rosa, por ejemplo, cuarzo, vibra en el amor, el citrino vibra en el dinero, la amatista vibra en quitar los eventos negativos que puedan sucederles. Si, les, si lo quieren, para dentro de, vamos a decidir con, con, con uno de mis socios qué día exacto y yo se los voy a decir, y yo pongo la cara, y si no me vienen a golpear a mi puerta, que ellos, tal día de marzo esto se sortea, por la, calculo que se sorteará por la Lotería Nacional y el que, el que lo gane, lo viene y lo retira, esto está sin usar, sino hay que limpiarla con sal gruesa, la sal gruesa quita muchas las malas energías de, de todas las piedras vibratorias. Las piedras vibratorias, si bien no son oh, la solución de la vida, colaboran, digamos, la visualización, las afirmaciones, el libro de gratitud, bueno, la piedra vibratoria que usted se cuelgue en el cuello, colabora, suma, para manifestar su deseo, eh, yo veo que el 30%, el 3% es rico y el resto son pobres, ¿qué está pasando acá? ¿qué nos está diciendo? hay alguien que no está diciendo algo para que todos sean ricos. Pero el universo es abundante. O sea, va a haber dinero para todos. La riqueza y abundancia quiere decir que usted tiene salud, tiene familia, tiene amigos, tiene... Eh, o sea, la abundancia es el todo de la vida. ¿eh? La opulencia es el dinero. Este, pero ¿ve, veo la, la película el Secreto, veo cómo empieza. Empieza, esto fue ocultado, esto fue por los egipcios. Pero porque se refería a Hermes, porque Hermes Trimegistos sí pedía que algunas cosas no se digan porque dicen que si caían en manos ajenas podían hacer daño a la humanidad. Pero en el actual, como sabemos que solamente podemos actuar sobre nuestro subconsciente, tiene que ser alguien que sea, maneje masas, y con esas masas maneja muchos subconscientes, lo veo un poco real, o sea, no creo que maneje, nah, no, nah. tuvimos un Hitler desafortunadamente y mejor olvidarlo, pero este la, mm, yo creo en la autocuración personal, yo creo en que usted, solamente usted se puede curar, su mamá puede ir 50.000 veces a la iglesia, yo soy súper católica, su abuelita, llevarla, pero si usted, usted, no empieza a hacer afirmaciones, declaraciones frente al espejo no tiene un panel de visualización yo me veo curada estoy curada me veo charlando con amigas re bien reconfortable o por supuesto sin dejar al médico y sin dejar los tratamientos médicos o hace to todo después le voy a hacer toda una lista de todo lo que hay que hacer ustedes haga la que quieran eh, claro me dice pero me cansan porque Mínimo, dicen, a la mañana de la noche, claro, sí, pero en todo caso, si le cuesta meditar o visualizar, empiece por las declaraciones, y no haga dos, haga 50 como hizo Henry Ford. Henry Ford dijo yo, 50 porque esto debe materializarse más rápido, y acuérdese que el dinero no cae del techo, el dinero cae a través de que, yo lo salgo a la calle, me encuentro con Juan, ¿qué haces Juan, no te veo desde que estudiábamos medicina? Sí, ¿cómo estás, che? ¡Qué casualidad! No es una casualidad, es una concordancia. Esa es que estamos buscando una médica que no salga de esto en tal hospital? Y ahí se van abriendo las puertas a ver que la gente negativa se aleja, la gente positiva se acerca, la gente que la realza, que le dice ¡Qué linda esa blusa! ¡Qué linda que estás hoy! Se te ve radiante, esa gente se aparece en su vida y la de mala onda se va. Y si no se va, vaya a porque la banda, la energía negativa tiene un poder, bueno, tiene 60 veces menos que el, la energía positiva, pero si lo puede evitar, alejarse de las relaciones tóxicas, es, hágalo, hágalo, no lo intente, hágalo. Bueno, entonces en ese papel de visualización vamos a cortar figuras y usted cortará lo que quiera: un auto, un novio, una casa, pero. Siempre le digo lo mismo, sueña en grande, piensa en grande, no se compre una casita así, no, no, no, no, cómprese la casa de sus sueños, la que usted quiera tener, lo tiene que creer, usted tiene que creer que el universo se la va a proveer, si lo cree... Ayer mi vecina me contó una historia y me dijo, ¿sabes qué? Una amiga mía, hace dos días fue a comprar un número en la quiniela y dijo, dame este número porque con este número me tengo que comprar una casa porque no tengo casa y, y no estoy viviendo cómoda, resulta que ese número salió, se cumplió la casa que ella quería porque estaba en venta, ¿qué hizo ella? ella lo visualizó y lo verbalizó, lo dijo, cuidado con las palabras, sus palabras tienen poder, no critique, no juzgue, que no sabe de dónde viene el otro, no mienta, que sus palabras sean de bendición, de amor, de salud, de paz envíese paz a todo su organismo si, ¿sí? quédase nos cuesta mucho porque nadie nos enseñó a quedarnos pero quédase quédase con sus programas internos viejos y, y traumáticos por ejemplo, ver a papá y mamá discutiendo por algo quédase igual y dígale a ese evento cuando le venga a la cabeza yo te quiero y yo te amo. Pero te libero. Para que te vayas. En mi vida. Para que fluya. No se apeguen a nada. Que fluya. Y en ese momento entonces. Esa emoción por ahí. No aparezca nunca más. O por ahí ah, vuelve a aparecer. Vuelve a ser el mismo ejercicio. Esto no es preciso y exacto. Aunque sea ciencia. ¿eh? Esto es ciencia. Esto es física. Yo no hablo de brujería, ni esoterismo ni sí bueno, explicarlo a ustedes pero esto es física ciencia lo han demostrado los científicos en especial de Oxford, que son los que más estudian porque más capital les pone el Estado para estudiar pero acuérdense en que de Oxford salió la, la bomba atómica ¿saben cómo fue? aceleró las partículas creo que tenemos protones, neutrones y electrones, que yo dije que era lo básico el, el átomo el Mejisto partió de que tenemos un campo magnético y que nosotros somos magnéticos. Si nosotros magnetizamos de la misma en forma positiva, el universo nos devuelve lo mismo. La física cuántica, que es una física que está estudiada por médicos y que hay microscopios y millones de personas que tienen mucha sapiencia, grandes, grandes maestros, dijo, bueno, esto es un átomo, esto es la partícula más indivisible y más pequeña que tenemos en el universo. Después se comprobó que el León, que es el, lo que hay en el núcleo, también es, es más indivisible. Pero lo más pequeño es el átomo, con un núcleo, un protón, un neutrón. El protón tiene carga positiva, el neutrón tiene carga negativa y el electrón que gira en forma circular, caprichosa, arbitraria, en forma helicoidal. A veces cambia de órbitas. Lo que sí se vio es el otro día, hace 15 días, que... que recibí, tuve esa información, que el electrón perturbado o excitado se llama cuando choca con la masa. Eh, el, potro, el protón es energía y es tan minúsculo que el, la luz, por ejemplo, la traslada el fotón. Vio la ley de relatividad de Einstein, que habla de los diferentes planos, véala porque es muy bueno. Bueno, él, él habla de que el espacio y el tiempo pueden estirar, doblar, do modificar. Lo que no se modifica es, el, es el, la luz. Bueno, cuando el electrón choca con una con una partícula con una masa, por ejemplo, luz viene a mí y choca. Cuando choca con una masa, la masa, el electrón se perturba, se excita y transmite toda esa información a otras partes del cerebro, pero no al, por ejemplo, en el lóbulo frontal, se va al occipital, o sea, se va la otro punta del cerebro a transmitir esa perturbación, que bueno, hasta ahí llegaron los científicos. Este, ahora vamos a ver si tienen algunas novedades nuevas. Pero me resulta muy difícil creer que a alguien le interese más saber cómo afeitarse que saber qué están diciendo en Oxford de los átomos por ahí porque no lo entienden yo trato de hacerlo más clara que puedo les le digo el átomo es la partícula más pequeña eh, no me meto con palabras médicas hablo llano porque yo también doy clase para médicos no, no, hablo llano para que ustedes me entiendan pero necesito que me colaboren suscribiéndose dándome un like haciéndome preguntas para que se haga más versátil la cosa no podrías contarnos cómo inicia la demencia senil ustedes saben cómo inicia la demencia senil para que ustedes sepan, yo supe que mi mamá se iba a hacer el trastorno de demencia senil, lo iba a hacer dos años antes y por su vivo lo destruimos, con, con fármacos ¿no? y con ejercicios eh, crucigramas, haga muchos crucigramas vea películas, el que tiene demencia senil y tiene que tener a alguien que le haga la parte y le diga, contame qué pasó porque no entendí, el muchacho al final se casó entonces esto le genera a ella hacer todo un corto, todo su cabeza se empieza a hacer sinapsis, sinapsis, sinapsis, sinapsis, y esto le hace muy bien en el cerebro. Los crucigramas lo sabemos todos, que evita el, la demencia senil. Así que bueno, que Dios los bendiga y los estaré viendo en la próxima emisión. Suscríbase.